Hola mis queridos amigos y amigas, bueno les traemos una nueva recomendación y ahora pues bueno les quiero hacer una invitación a que sean miembros de mi canal de YouTube, acá lo de la colaboración, lo de cuotas y todo, tenemos diferentes precios, 1.99 ese pues bueno vamos a estar ahí haciendo saluditos a nuestros amigos que se van asociando Son para, y eso puede ser para un mes y tenemos otro que es de $4.99, en ese pues bueno ya van a hacer saludos y bueno y lo vamos a estar recomendando con otros canales para que vaya creciendo. Tenemos el otro también que es de $9.99, ese pues ya este, dependiendo del precio vamos a ir recomendándolo en redes sociales también. Este. Tenemos otro también que es de $19.99, ese ya le voy a ir este, ayudando a reproducir y recomendado en, en muchos canales este, para que los amigos pues bueno vayan llegando con él y para que pueda crecer y también pues este, lo voy a llevar este, vamos a estar ya también haciendo directos en vivos en privado para que hagamos unos nuevos planes para que podamos crecer todos juntos y, y acá con Tito el Chef y más estarán en muy buenas manos también les tengo uno de $49.99 que ese pues este, yo les estaré ayudando a reproducir sus videos eh, vamos a hacer bueno les voy a hacer una lista de reproducción y ahí pues yo les le voy a estar este haciendo esa lista para ayudarles a que ustedes pues, puedan obtener esas horas este eh, lo más rápido lo más pronto posible también vamos a, a recomendarlo con nuestros amigos para que usted pueda crecer y allí pues usted va a tener todo el full full beneficios todos los beneficios este dependiendo pues cómo es la cuota así usted también tendrá los beneficios que usted se merece. Y bueno, pues amigos, acá con Tito el Chef y más estarás en muy buenas manos. Yo estaré siempre al 100 contigo y muchísimas gracias por su apoyo. Por...